Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 300. Este mundo dura tan solo un instante. Este pensamiento se puede utilizar para expresar que la muerte y el pesar es lo que le espera a todo aquel que viene aquí, pues sus alegrías desaparecen antes de que las puedan disfrutar o incluso tener a su alcance. Mas, este pensamiento es también la idea que no permite que ninguna percepción falsa nos mantenga en su yugo ni represente más que una nube pasajera en un firmamento eternamente despejado y es esta calma, clara, obvia y segura, la que buscamos hoy. Hoy vamos en busca de tu mundo santo, pues nosotros, tus amorosos hijos, perdimos el rumbo por un momento, mas al haber escuchado tu voz, Hemos aprendido exactamente lo que tenemos que hacer para que se nos restituya el cielo y nuestra verdadera identidad. Y damos gracias hoy de que el mundo dure tan solo un instante. Queremos ir más allá de ese ínfimo instante y llegar a la eternidad. Este mundo dura tan solo un instante. Amén.